Hola y bienvenido y bienvenida una vez más al canal de todos nosotros, bueno hoy te traigo un tutorial para que aprendamos a construir el generador de plasma, este generador de plasma está basado en tecnología del antiguo egipto y nos va a servir para un montón de cosas. ¿Mm? Te voy a presentar el generador. Este, parecido. Este es el generador basado en el modelo de la pila de Bagdad. Es un generador de electroplasma que también tiene protoplasma. ¿Mm? Tiene su peso, así que bueno, en este tutorial te voy a decir que te consigas un florero de cerámica. ¿Mm? Vamos a estar usando también un tubo de cobre. Más largo, ¿no? Este es cortito. De todo lo que ves acá es un, una vara de hierro. ¿Qué sería? Bueno, la que iría adentro. Por otro lado, vamos a tener que preparar en una cacerola orgonite de hierro. El orgonite de hierro se prepara con cera parafina. Y con algún polvo, que sean limaduras de hierro, o algún polvo más fino de limaduras de hierro. Pero siempre limaduras de hierro. Por otro lado, vamos a hacer otro orgonite de limaduras de aluminio. Así que esos serían los materiales. Eh, más unas piedritas de cuarzo. ¿eh? Con un martillo podemos desmenuzarlas, hacerlas más chiquititas y bueno nos va a servir así que este generador de electroplasma sirve para nuestra salud para ionizar el aire para provocar una lluvia llevando orgón a la atmósfera poniéndole un caño en la punta si nosotros le ponemos un caño Oh, esto es una lapicera. Pero se le pone un caño acá. Y el caño tiene que tener una inclinación de 36 grados mirando al oeste. De esta manera nosotros podemos imitar los 36 grados. Que sería el ángulo para la ascensión de lo que es la materia oscura cuando se convierte en materia. ¿Mm? Nosotros de, de esta manera poniéndolo en el grado 36, obtenemos un lugar de mucha energía ¿Mm? y se nos va a potenciar el cloudbuster. Si nosotros le ponemos una espiral a la punta del caño, una espiral que empiece en grande y vaya haciéndose cada vez más finita, que quede como un cono espiralado, nosotros con, mediante esa espiral vamos a estar emitiendo orgón radiante, vamos a liberar el cielo vamos a despejar el cielo o vamos a poder deshacer una tormenta. Con el caño solo, mirando al oeste, en un grado 36, vamos a estar haciendo lluvias. Por otro lado, este dispositivo, al ser de cerámica, lo que hace es eh, generar una diferencia de potencial orgónico por la punta y por su base, de esta manera la base se convierte en un imán de su energía antagonista, en este caso estamos hablando de la radioactividad, entonces esto estaría tomando, atrayendo radioactividad, metiéndola adentro, transformándola en orgón beneficioso y largándola por la punta nuevamente ya de modo saludable. Bueno, este generador eh, también es una fuerte luz subatómica que justamente como al ser subatómica la cámara no lo toma, los ojos tampoco lo toman, pero acá está saliendo una importante luz subatómica que abarca un radio, no sabría decirte cuánto, pero que de mucho se trata, se trata. Eh, bueno, cuando lo armes te vas a dar cuenta de que en tu vecindario van a empezar a calmarse todo lo que estuviera pasando se va a calmar. O sea que trae un beneficio también al barrio entero. Eh, bueno, hoy es 1 de enero, este es el primer video del 2017. Eh, estoy de negro porque... Ayer producto de los festejos y los petardos y todo eso, se murió mi gatita, la, la que era negra, que se llamaba Patitas. Así que bueno, hoy estoy por Patitas, que fue víctima de, de los petardos. Así que bueno, querido amigo, querida amiga, vamos a pasar al tutorial donde vamos primero a nano recubrir el caño de cobre para aumentarle la entropía negativa. Este cañito de cobre, que sería más largo para el generador, le vamos a pasar la llama de un soplete de butano, gas de butano, hasta que quede negro, negro, negro. De esa manera vamos a aumentar la entropía negativa. Si no podés, con el cañito solo funciona. También una vez que lo nano recubramos, lo vamos a meter en GANS y lo vamos a sacar para que el GANS potencie la nanocobertura. Si tampoco tenés GANS, no importa, simplemente no le pongas ni nanocobertura ni GANS. El tubito solo más la vara de hierro. ¿Mm? Así que eso sería. Eh, las piedritas de cuarzo te aconsejo que trates de conseguirlas para que tenga también un efecto transmutador de orgón ante la posibilidad de que pueda estar absorbiendo mucho odor y que quede enclaustrado delante, eh, dentro del dispositivo y, bueno, pueda generar alguna energía que no sea beneficiosa. Las piedritas de cuarzo solucionan todo. Así que, bueno, vamos a ver cómo se nano recubre el tubito de cobre. Tenemos la, el, el tubo de cobre, que ya, bueno, lo nano recubrí un poquito. Así que ahora lo vamos a nano recubrir un poquito más. Es un caño de cobre como este. Este sería el otro pedacito que me quedó. Bueno, le vamos a pegar una nano recubierta. Y una vez que ya esté bien, con unas pasaditas, lo vamos a meter en este GANS. Que lo vamos a a revolver un poco para que las partículas de GANS se le peguen a todo el nano recubrimiento ahí está así que ya tenemos todas las cosas listas vamos a nano recubrir Nano, recubriendo el caño de cobre, nosotros vamos a, a ganar iones que vienen del orgón. Quiere decir que el caño se va a convertir eh, en algo que respire iones adentro del generador. Ahí ya le dimos con el fuego fuerte. Vamos del otro lado. Bueno, y ahora vamos a darle con la llama un poco más suavecita para que el grafeno se produzca mejor. Le vamos dando suavemente y vemos como la pieza se va poniendo más negra, producto del grafeno. Por ahí el soplete fuerte no logra un negro tan negro como el del soplete con la llama más suave. ¿Mm? Así que bueno, ya lo tenemos nano recubierto y ahora lo que nos quedaría es así como está meterlo en el GANS así que bueno vamos a proceder a meterlo en el GANS vamos a agitar nuevamente nuestro producto de partículas para potenciar las nanocoberturas. vamos a agarrar nuestro tubito de cobre preferido y lo vamos a introducir Opa, muy bien. Ahora lo vamos a colgar. Y le vamos a disparar un poco de calor para que la nano cobertura se le pegue un poco más. De esta manera, el GANS se seca rápido. Muy bien. Nuestro tubito va quedando de lujo. Ya la brea está más durita. Ya la podemos como ven entonces bueno agarramos la varilla de hierro que ya tiene su taponcito la metemos en el cañito que acabamos de nano recubrir y con gans metemos y hacemos que trabe ahí vamos a ponerlo al otro lado genial todas las Observen cómo quedó el Gans. Parecen cristales. Así que bueno, vamos a pasar a dejar esto ahí. Y vamos a robarnos un poquito más de brea para hacer el tapón ardí. De abajo. Hay que tener mucho cuidado de no quemarse con esto. Hay que tocarla cuando ya se permita. La misma brea te lo permita. Ahí, de a poquito. Quema, ¿eh? Yo le hago así porque quema. Ahí está. Bueno, ahí el cañito quedó en el medio. Y acá... Le vamos a tapar un poquito con otro poco de brea. Bien. De esta manera. Ahí queda en el medio. Ya tenemos nuestro dispositivo preparado para poner en él, en la maceta de cerámica o en el florero de cerámica. Vamos a meterle en la parte de adentro Este es nuestro generador este Sería lo más parecido que encontré a la pila de Bagdad Y ahora vamos a, a trozar un poco de cuarzo ¿eh? Como para ponerle adentro para que transmute el DOR a energía benéfica Ahí. yo creo que con unas piedritas así más que suficiente. Ahí vamos a preparar varios. Muy bien. Por otro lado, la varilla la tenemos que chequear de que esto no esté tocando con esto. Así que vamos a poner nuestro multímetro preferido en el rango de ohm en el rango de ohm ahí tenemos automático ahí tenemos para los diodos y ahí nos acusa el silbato así que nos acusa, si yo toco este con este nos acusa si toco este con este, nos acusa pero ahora si toco este con este nada así que con eso comprobamos que el dispositivo quedó bien bueno, este va a ser el generador, acá tengo un polvo férrico que es un polvo que se usa para, para revisar las válvulas de alta presión en las empresas petroleras, eh, para ver si tienen fisuras, usan este polvo férrico. Así que junté de este para armar la parte magnética, que se me ocurre dividirla más o menos, ponerle así magnético y acá radiante. Pero bueno, vamos a manejar ahí un mitad y mitad. Esto es toner que saqué de una fotocopiadora vieja tirada. También es polvo ferromagnético, sirve. Así que bueno, vamos a traer la cera. La parafina que conseguí es una que viene así como rayada. Así que la voy a derretir un poquito en la olla. Y se la voy a ir metiendo al generador, ya líquida. Estoy armando un... un desastre. Se me cayó ahí, uh, voy a tener que limpiar. Bien, entonces ahora vamos a calentar esta parafina para mezclarla luego con el generador, con la viruta de hierro y con la viruta de aluminio. Acá llega la, la viruta de hierro con parafina, vamos a proceder a llenar la proporción indicada en nuestro generador, bien, ahí me gustó. Vamos a esperar que se enfríe un poquito ya le vamos a meter la barra a esta para que no, ahora no le derrita a ver si verá algo complicado, ¿no? para ver ahí adentro bien así que bueno a ver sí, vamos a esperar un ratito y ahí ya le completamos la parte del aluminio. Para las virutas de aluminio, un buen colador. Y bueno, las virutas de aluminio las colamos. Hasta que consigamos quitarle las impurezas. ¿Mm? Y nos quede viruta de aluminio. Esta viruta de aluminio... La vamos a mezclar con parafina que acabamos de derretir para preparar la segunda parte de nuestro generador. Eh, vamos a situar la, las piedras de cuarzo todo el picadillo que juntamos se lo vamos a meter en la zona gravitacional ahí está esa es la capa que va a separar lo que sea radiante de magnético así que ahora vamos a preparar el orgonite de aluminio lo echamos todo a ver qué cosa queda bien ahí ya tenemos una pasta que va a comenzar a enfriar rápidamente por lo que sacar esto conviene actuar con rapidez Ahí vamos a esperar que se enfríe. Vamos a mover un poco la mesa para que salgan las burbujas. Y vamos a tratar de ponerle un poquito más de aluminio. Ok. Bueno. Luego de esto, una vez que seque, vamos a, a pasarle una capa de brea, que sería la última, para terminarlo. Ahora vamos a ponerle la brea, ya la tenemos bien fundidita, con calor, vamos a tapar toda la parte de arriba para que solo asome la vara de hierro. Eso maximiza la entropía negativa del artefacto, del dispositivo, haciendo que genere mucha más energía, muy bien, ahí está, bien tapadito con brea, ahí lo tenemos, vamos a ver si podemos captar algo de la punta, Ya vemos como hay un fluido en esta parte. A simple vista se puede ver el campo de plasma, por ahí la cámara no sé si lo tome. Pero bueno, ahí quedaría listo nuestro dispositivo para provocar lluvias y para deshacer tormentas también. Bueno, querido amigo, querida amiga, espero que te haya servido esta información, ojalá que lo puedas hacer. Y bueno... Los materiales se pueden conseguir todos. Eh, y bueno, la construcción es bastante sencilla. Eh, al pie de este video te voy a dejar una dirección de la Fundación Amenofis por si de repente, bueno, se te complica para armar un generador y lo necesitas por tu salud o para provocar lluvias en tu lugar. O bueno. Para lo que estés necesitando este dispositivo, yo te dejo la dirección de Fundación Amenofis y me escribís y acordamos y yo te lo envío. ¿Mm? También si querés participar de la Fundación Amenofis, en el encabezado de este video, te voy a estar dejando un link para que vos puedas colaborar en esto que es una empresa para todos nosotros. ¿Mm? Eh, sin ganas de lucrar de ninguna clase nada es simplemente las ganas de que puedas acercarte a esta tecnología lo más pronto posible y bueno, que, que podamos evolucionar pronto para que todo este sufrimiento que hay en el mundo pueda erradicarse muy pronto y las cosas cambien muy pronto y que este 2017 sea de lo mejor cuando las profecías nos dicen otra cosa, ¿Mm? así que levantemos la energía del planeta, esto es orgón negativo, es beneficio, eh, bueno, es lo que nos protege de las ondas de wifi, como dice el título del video, sirve para un montón de cosas, pero bueno, en este video yo te lo presento como un protector para el wifi. Vos tenés esto en tu casa y esta luz subatómica va a estar anionizando el aire. Entonces las ondas de wifi no van a producir una cationización, por lo tanto, por más que tengas Wi-Fi en tu casa, tu sistema va a estar vital, levantado, fuerte y no va a haber ningún problema. ¿Mm? Así que bueno, te quiero dejar un reabrazo para empezar este año. Y bueno, si no te suscribiste al canal, suscríbete, y si querés dale un like, y bueno, yo voy a estar muy contento, <ríe> nos vemos, chao.